Horóscopo de pistis para hoy 29 de marzo de 2018 las sociedades con otras personas serán un tema central hoy para ti quizás haya una pequeña batalla o al menos un ligero desacuerdo con tu socio trata de clarificar las cosas entre ambos debido a la alineación de los planetas tus emociones están muy sensibles en esta área de tu vida hoy